¡Usa la finta más efectiva! Hola, la pelota, hola, amigos, yo soy de y vamos a ver esta finta esta que, que es que súper efectiva, que es la finta Ojo, de pase. Abre, eh, esto nos da permitir los cerraros cerraros a rivales a lo loco. Vean aquí nada más cómo lo hacemos. Esto simplemente es darle dirección, eh, primero colocar la fuerza con el botón de centro y luego presionar el botón de pase. Es muy sencillo, seguramente lo han hecho muchas veces. Y si tienen a un jugador habilidoso de 5 estrellas Es todavía más delicioso hacerlo Entonces traten de no correr Caminando vamos a hacer esta finta Y vamos a elegir la dirección en la que queremos girar Vean aquí como ¡uy! se le rompe la cadera al Shaki Al Shakira, a su hijo Piqué eh, Milán ahí que están saboreando la vida Y eh, Shakira por ahí bueno. Vean el golazo que logramos meter. Y no tiene mucha ciencia. Parece sencillo, pero es muy efectivo. Y si lo saben utilizar en los momentos adecuados, van a crear realmente muy buenas ocasiones de gol y se van a quitar a sus rivales. Eh, vean aquí con qué facilidad nos quitamos a los rivales y si no se la pueden quitar, les pueden hacer un penal con esta finta. Entonces, es muy efectiva. Y si la combinamos con otras fintas, vean aquí el coco combo breaker. ¡Pum! Vean aquí el golazo que nos salió. Juntando la finta. Primero jalo la pelota, me voy a la banda. Regreso y engancho hacia adentro. Hago la finta de Rabona. Y papas, paloma, pal pastel. Ven el golazo que hicimos. Aquí paramos. Hacemos nuestra finta de pase. Y ¡pum! Metemos un golazo. Los bien, Es una finta muy efectiva. Utilínsela. Y si no la están utilizando en sus partidos. Ocúpenla más. Van a ver que les va a apasionar. Muy buenas opciones de gol. Los bien, Por favor. Regálenme un like. Suscríbanse a este canal, díganme qué videos tutoriales quieren ver y con mucho gusto los haremos en el canal. Yo soy Cerecero y recuérdenlo, que la cadera Shakira, FIFA la vida.